Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Elmer Paucar. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo exportar tablas desde AutoCAD a Excel con un comando de Lips. Hoy les voy a enseñar cómo cargar el Lips y así para que pueden exportar en Excel las tablas desde AutoCAD. Quería aprovechar en este momento, si usted ha llegado por primera vez en mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que youtube les mande una notificación cuando estoy subiendo un vídeo nuevo sin más comentarios iniciemos con el vídeo en la descripción de este vídeo que les voy a dejar esta carpetita que está con el lips abrimos la carpetita este, este lips les voy a dejar en la descripción lo pueden ir y descargar ok para ello lo que tenemos que irnos en autocad 2023 nos vamos acá al Mag Maganet, no hacemos clic y lo vamos a Load Application. Hacemos clic en Load Application, nos aparece esta ventana. Y en esta ventana lo que tenemos que ir a buscar el Lips, donde que hemos descargado, en este caso yo lo tengo en escritorio. Nos vamos a escritorio, buscamos la carpeta de exportar AutoCAD de cuadro. Damos, abrimos la carpeta y vamos a seleccionar ellipse el comando lo que van a insertar es xte xte elipse nos vamos a load nos aparece esta ventana lo que tenemos que ir cargar cuando iniciamos autocad no hacemos clic ahí ya y ahora pero nos vamos a ir a, a la a la surfite suite ¿no? del comentar, del cartereta de este carterita lo vamos a cargar ahí y luego lo que vamos como vamos a cargar dentro de esta cartera porque no tenemos nada en este caso vamos a arrastrar de esta manera hasta ahí y nos va a aparecer vemos el cambio no nos va a aparecer como un signo más ok soltamos y ahí está abrimos ahí está ya nos hemos cargado el lips para que nos cargue automáticamente eh, cuando abrimos nuestro AutoCAD 2023, ¿ok? Lo vamos a cerrar, lo vamos a close y listo. Y el comando que se va a insertar es, como les mencionaba, XTE. Les va a aparecer XTE. Si es que no les aparece, eh, carguen de nuevo. Es por eso que hayan insertado mal, no y vayan y cargan de nuevo. Una vez que estos van a seleccionar, ya van a seleccionar y nos pide, nos pide seleccionar el punto superior izquierdo. Uno, como un ejemplo, vamos a descargar, por ejemplo, a ver, por acá vamos a buscar eh, un cuadro, ya, eh, un cuadro de, de este cuadro. Por ejemplo, la leyenda de, de instalaciones eh, eléctricas nos dice que piquemos... O que seleccionamos el punto superior izquierdo hacemos clic ahí y nos dice seleccionamos el punto interior derecho nos vamos a a la derecha seleccionamos el punto hacemos clic y automáticamente nos va a habilitar el excel que le tenemos por aquí ¿no? ya nos ha habilitado automáticamente nos ha abierto el excel y simplemente vamos a seleccionar y vamos a acomodarlo ok podemos acomodarlo o podemos mejorarlo para una buena presentación o para tal vez necesitamos para nuestros metrados que necesariamente que lo podemos necesitar una una vez más vamos a cerrar le vamos a decir cuaderno por esta parte lo que tengo es el cuadro de eh, de ventanas, me parece, a ver cuadro de zapatas, por ejemplo, cuadro de zapatas. Uh, tecleamos o insertamos la, el comando XTE, seleccionamos XTE, el punto izquierdo y el punto derecho de parte inferior. Hacemos clic y ahí automáticamente nos va a habilitar el Excel. Vemos que nos ha habilitado el Excel, simplemente seleccionamos y le podemos poner. A sus cuadritos para una buena presentación o tal vez lo necesitamos para sacar nuestro metrado ese sería todo muchísimas gracias por suscribirse y activar la campanita y nos vemos el próximo vídeo chao chao